y abrazos cuando curabas amor eterno a recordar tus besos y abrazos cuando curabas amor eterno Pasaron, pero no puedo Olvidarte, hagamos Una promesa de amor, para Nunca separarnos Tantos años ya pasaron Pero no puedo olvidarte.